you mm -hmm. Advertencia. El siguiente audio puede contener situaciones explícitas tanto en el contenido del relato como en el lenguaje usado. Algunos nombres y situaciones fueron cambiados ad libitum para proteger a las víctimas a quienes les ocurrieron estas situaciones. Este programa es recomendable para mayores de edad. Se recomienda discreción por parte del escucha. Muy, muy, muy buenas noches Tenga toda la gentecita preciosa que nos está escuchando en este primero de octubre del 2021 En esta segunda temporada de Memorias de un Gracias a todos por haber esperado un muy buen rato En lo que nos recuperamos de varios trabajos, varios detallitos que habíamos tenido de verdad, es un placer de nuevo estar aquí con todos ustedes, pasando un muy buen rato. A ver se si escuchará. No, creo que no. No, no creo que sea tan... tan. O sea, si sí, el, el micrófono sí es lo suficientemente sensible, pero no, eh, dejo de, de ronronear. Este... Perdón, me apendejé. Muy buenas noches. <ríe> Gracias a todos por habernos esperado durante todo ese tiempo. Espero eh, la hayan pasado bien. Sé que muchas personas se preguntaron qué había pasado con este programa y pues decidimos darle un pequeño descanso, un pequeño respiro. Eh, las cuestiones que estábamos realizando se nos juntaban mucho. Entonces eh, es imposible to hacer todo esto para dos personas. Pero el día de hoy regresamos a esas transmisiones los días ¿Eh? viernes. Viernes. Los días viernes vamos a andar haciendo estas transmisiones de terror y memorias de un ahual. Así es que muchas gracias por estar por acá. Y para quien apenas... Eh, nos está sintonizando, apenas está entrando en este desmadrito, hemos de decirle que en esta humilde página eh, llamada Daniel Art, no solamente nos dedicamos a escribir pendejadas y hacer dibujitos, y hacer uno que otro proyectillo todo cagado, sino que también de vez en cuando tenemos esa manía de andar contando estas eh, historias de terror, esas cosas que nos cuentan, ya sabes, el tío, el primo, en las la reuniones donde uno normalmente se encuentra, va pendejeando tantito, entre la plática, entre quizás algunas copillitas o alguna cosita tranquilita, y sale por ahí alguien, sale por ahí un pendejillo, por ahí diciendo, ¿sabes? Eh, me pasó algo medio extraño, me pasó algo medio paranormal, me pasó algo medio, medio raro. Y bien, para todos ustedes, este programa se trata precisamente de eso. Es un programa donde les contamos historias, anécdotas y leyendas de terror... Para todos ustedes, en vivo. Después, estas historias se pasan directamente a YouTube y a Spotify, donde nos pueden encontrar como Memorias de un Nahual. Sean bienvenidos. Y mi nombre es Luis Daniel Cabrera. Me conocen como Dan Yael, pero no me encuentro solo. Ustedes saben que Memorias de un Nahual también tiene la participación, la preciosa participación, de una personita que está aquí a mi lado. Que es quien les hace... <ríe> Que se vuelva, bueno yo hago que se les corte ¿no? todo ese desmadrito. Y ella es la que hace que se cuaje de nuevo todo esto. Quitándoles un poquito el miedo y echando desmadre junto conmigo y junto con ustedes. Con ustedes señores y señores, señoras, señores, la tía Clau. Hola mis bebés, ¿cómo están? Ya los había extrañado demasiado. Siento que fueron años, meses días. Mucho tiempo sin leerlo, sin saber de ustedes, sin hacer el programa y pues acá andamos de regreso al full, dando el 100, dando el foie, dando lo mejor de nosotros y pues esperando que se vayan con un grato sabor de boca el día de hoy, emocionados, felices, contentos a, a hacer la memesión, la dormición, la babación. La babación. Entonces, este... Y por cierto, chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Trippy Babies. Y por favor, esa persona que dijo que apenas fue por sus chelas, mándeme una por correo. Se sí, tremble, les por favor de andar destapando ahí, Loki. Eh, tengan a la mano para andar chupando que sea eh, <ríe> eh, líquido, no carne este <ríe> eh, hemos de decirles que eh, si son la primera vez que entran estos programas nosotros decimos una serie de sandeces y una serie de estupideces y de repente nos ponemos serios, dijimos pendejada, echamos tantita paja y regresamos a como a la normalidad así es que no es un programa totalmente serio no es un programa de esos, eh, automático que eh, una vez que, que empiezan a hacer las cosas de terror hasta hablan un poquito más lejos no no eh, tratamos de contarlas como si te las estuvieran contando tus compas tus cuates pero de verdad sí metiéndole alguien algo de detalle porque nos gusta eh, que nuestras historias no sean creepypastas no sean cositas que ya bajaron ni tampoco este cosas que um, um, cómo decirlo así que son pues que te encuentras en internet no no no, des, no descargamos las historias Sino son historias que de verdad nos han contado eh, e inclusive gente nos ha enviado estas estas historias así es que vamos a comenzar con todo esto ¿Algún eh, mensajito antes de comenzar? No tengo prendido el teléfono, estoy dándole besitos al gordito. Ah, sí, hay gente que se ha escuchado. Eh, de vez en cuando vamos a tener la intromisión o la interrupción de nuestros gatos, eh, sobre todo Rabio, que es el más chilloncillo, que se, se me hace raro que no haya venido este cabrón por acá. Y tenemos al gordito, que creo que sí se llega a escuchar el ronroneo. Pero bueno, vamos a comenzar precisamente hoy, eh, primero, primero de octubre. Siempre se me ha hecho... Bien bonitas estas fechas, digo, es una de las fechas que más me, me ha gustado, más me ha encantado desde que soy chavito porque se hacía esa, esas bonitas eh, pues, detallitos y connotaciones, no como extrañas al menos en, en todo el país o en los lugares donde he estado viviendo que son los días de muertos y tiene como esa partecita bonita porque inmediatamente te trae esos olores, el incienso, eh, las mandarinas, el, los pares de muertos, toda esa combinación es, es muy interesante. Sobre todo las mandarinas. Sí, las mandarinas me ponen bien raro. Este, todos esos olores que se combinan, más el, el, el incienso y todo eso, da un, un clima, un, un momento muy interesante que te recuerda muchas cosas, a veces muy eh, de mucha eh, parte de nuestra infancia. Entonces, al momento de que llegan estas fechas, inmediatamente regresa esa parte. Y es muy bonito. ¿Por qué? Porque, a diferencia de muchos otros sitios, nosotros convivimos, esperamos que la muerte llegue. Esperamos a que, a que nuestros muertos, a que nuestros familiares lleguen. Y somos, eh, pues, eh, de esas pocas eh, culturas que no se espantan con la muerte, convivimos demasiado con la muerte. Estamos muy apegados a ella, le celebramos inclusive. Y. Ya sea en esta vida o en la otra, les tenemos con los brazos abiertos totalmente para poder hacer esa esa, esa bonita forma, ese sincretismo no donde se une eh, la muerte, la vida y en medio una de las cosas más deliciosas que puede existir que es tragar. Que es andar comiendo, porque los muertos regresan a comer. Y sí, a visitarnos, todo eso, pero es como las o sea, veces. Primero que, a comer. Ajá, lo es que vas a la boda, así como que, ah, sí, sí, felicidades a los novios, ¿no? A ver, trae el pastel, trae, trae el molito para acá. Entonces, es bonito, es bonito esa parte, a mí me gusta mucho. Y octubre es uno de mis meses más, más fabulosos, que para mí en particular me gusta muchísimo. Eh, después de noviembre, claro está, sí. Bueno, eh, precisamente en estas fechas, eh, siempre sale a, a relucir, o al menos me pasaba mi que por esas fechas, eh, al menos eh, en la programación de Televisión Azteca, eh, me encantaba que pasaran los eh, especiales de Noches de Brujas de los Simpson Eso me, me gustaba un chingo y era como raro, ¿no? Porque por una parte era eh, como esa parte tenebrosa y siempre tratabas de buscar alguna cosita con la cual eh, tanto tus compas como tú, como más eh, gentecita, eh, le llamara la atención de poder echar desmadre, de poder escuchar esas historias en muchas ocasiones me tocó escuchar un programa que se llamó El Lado Oscuro de la Radio que era un programa que se transmitía en Oaxaca que contaba las historias de terror, después La Mano Peluda y todo ello, pero eh, se han quedado algunos cuantos huequitos por ahí de, de esas partecitas donde nunca pudimos tener la oportunidad de escucharlos en vivo en algunas ocasiones, ahorita actualmente hay podcast y todo eso y se agradece mucho esa parte porque tenemos una gama enorme eh, de, de gente que les cuenta las historias les, este, pues sí más que nada les cuenta historias, eh, hay un una, una gama enorme de colores en donde ustedes pueden pasarla eh, echando desmadrito pero siguen siendo cositas que son grabadas y una de las cosas que me encanta es eh, saber de que a pesar que nosotros estamos aquí ustedes nos están escuchando como si estuviéramos en el mismo sitio ustedes nos están escuchando como si estuviéramos echando cotorreo aquí nosotros viéndolos al chat, viendo el desmadre que se andan cargando por cierto este y todo esto y me agrada, me gusta mucho esto y precisamente una de las cosas que me gusta mucho de estas fechas es de que hay gente que dice, insisto, hay mucha, mucha gente que dice que en estos tiempos y en estas épocas, México, que es un cúmulo no enorme de vibras y cuanta madre, mucha gente dice que precisamente México es un sitio llenísimo, llenísimo de vibras raras. Y no es para menos, hay personas que dicen que son increíblemente sensibles ante estas cosas. Hay gente que dice, güey, es que empieza a venir fechas de octubre y empiezo a dormir mal, eh, empiezo a ver que se mueven cosas, empiezo a ver que pasa todo esto. Eh, es como si parte de, de la vibra de los eh, muertos o de no sé cómo llamarlo eh, comienza a salir. En alguna ocasión, eh, Clau precisamente me llevó a, a decir, es que no mames, son fechas como de octubre, entonces como que se siente raro, ¿no? se siente un poquito extraño el ambiente, porque de repente empiezo a soñar con familiares que ya fallecieron o eso, aquello, mucho antes de que se den las fiestas del de, de Día de Muertos. Entonces, eh, se creerá o no, gran parte de todo eso también repercute muchísimo Dentro de las eh, mismas celebraciones, uno puede decir que son celebraciones tranquilas, pero no, las comparsas, las, eh, los, eh, las calendas que salen bueno, al menos allá en Oaxaca, las comparsas, las calendas, las callejonadas, todo esto hace que la gente salga, eche desmadre y a veces suceden accidentes, suceden toda esta clase de situaciones. Y la historia que les voy a contar ahorita es una historia bastante, bastante, bastante curiosa acerca de una persona que precisamente por estas fechas... Tuvo la mala suerte de que se le cruzara a la parca mero, mero en medio. ¿A qué voy con esto? ¿En medio de dónde? Ya verás. Resulta eh, que la persona que me contó esa historia es un cuate que conozco desde hace muchos años. Y el cabrón es mecánico. El güey eh, hace reparaciones. En su momento hacía reparaciones diésel, ahorita se dedica actualmente únicamente a gasolina. Entonces el cabrón me, me llegaba a comentar algunas cuantas cosas. Yo iba a visitarlo por circunstancias este, y este cabrón en algunas ocasiones nos ponemos a platicar en lo que esperamos que llegue el cliente, hay varias madres ahí. Y en una ocasión eh, le dije, oye güey, eh, ¿qué es lo más raro que has visto en los carros? Porque llega la gente, te deja los carros, obviamente la gente se lleva... Eh, sus eh, pertenencias no que de vez en cuando dejan algunos lentes dejan algunas cositas que alguna bolsita y todo eso dice pero nosotros lo guardamos pero a, a, hay veces que la gente deja cosas en el carro al momento de que deja el, el, el vehículo para que nosotros lo reparemos dice eh, y esto a veces nos saca mucho de pedo porque hay algunas manchas que de verdad no tenemos la más mínima idea de qué demonios sean y sí nos saca de pedo y no queremos saber realmente de qué sean pero en algunas ocasiones pues pareciera sangre le digo, ah, bueno, digo, hay personas que pueden no sé, cortarse con alguna cosa y dejar caer sangre, todo eso, dice sí, pero no en esos sitios, o sea, no dentro del carro, sino nos ha tocado ver manchas de sangre por dentro de lo que viene siendo la, la defensa o sea, manchas que, que llegan a, a de que atropellaron algo, de que les hicieron alguna chingadera, digo, no mames, neta, dice sí, pero de las cosas más raras que nos tocó fue una ocasión que nos dejaron un suru Dice, en esas épocas en las que los taxis eran eh, surus y ahorita creo que ya, no sé si siga produciendo el suru No, yo creo que no, ya, ya no. Ya no, ya no, sí, no, es como sí. de las épocas. Pues Ya es un carro clásico, sí, casi casi, ¿no? No, es como de las épocas en las que, al menos aquí en la Ciudad de México, los taxis eran únicamente bochos, que eran verdes en ese tiempo. ¿Los noventas? Los noventas, más o menos. Bueno, la cosa es de que era un, un taxi un suru Dicen, no lo dejaron. Luego, luego se veía de que ese, tax, ese eh, carro previamente había sido un taxi porque estaba pintado muy mal pintado, pero se notaba eh, la diferencia. Dicen, normalmente los taxis en muchos sitios pues tienen como que un color blanco y luego le ponen el color pues, el institucional como de su base de taxis. Dice, sí, pero luego luego se nota que nada más le echaron el pinche color todo feo. Dice, no lo trajeron. este Y teníamos ahí un, un compa que hacía hojalatería de pintura. Y le dijeron, oye, güey, ¿sabes qué? ¿Cuánto sería quitarle la pintura, ponerlo chingón y todo eso? Eh, a nosotros nos lo trajeron porque tenía una bronca eh, con el motor. De hecho, se lo vendieron increíblemente barato. Y eh, se le hizo raro porque la persona insistía mucho en que se reparara porque quería revenderlo. O sea, esta persona lo adquirió, quería tunearlo chido. Y revenderlo. Eh, de, de verdad, presentó. Eh, no presentó nada más. Nosotros tampoco tenemos que andar, revisamos si es que trae papeles, todo eso. Quizás deberíamos, pero no es el punto. Dice, pero lo dejó. Lo dejó ahí. Y, y en esas ocasiones dice, yo tenía un chalán. Tenía un, un, un chalán. Eh, está todo pendejito, está, está bien poñetitas todavía. Dice, eh, este, el, el romualdo, este cabrón, el romu. El Romualdo era nuestro chalanito, eh, no me acuerdo ahorita del moto de este güey. Pero dicen, ese chamaco lo, lo mandábamos por cualquier cosa. Oye güey, que vete a traer esas cosas, que vete a la refaccionaria, que vete a traer esto, esto aquello. y aquello. Dice, era nuestro IBM. Y precisamente este carnalito, de vez en cuando, eh, su mamá no le hacía de comer. Entonces nosotros tenemos la casa aquí arriba del taller, ¿no? Entonces cuando estas cosas... Precisamente cuando estas cosas eh, se daban de que el cabernalito este no podía ir a, a comer. Se este, llegaba con nosotros y nos decía, Ay, no sea malo, ¿no? no me invita un taco. Y sí, sea como sea, huevitos con frijoles o lo que fuera, pero aquí había. dice Le, le no a este, a este amiguito eh, para que pudiera estar precisamente ahí este, con nosotros. Dice, en una ocasión, dice, chamaco y todo eso, pero era desmadroso ese güey. Era desmadroso. Y en una ocasión este güey eh, estaba aparentemente en su escuela, porque nada más llegaba en la tardecita con nosotros, dice estaba en la escuela, y él tenía una novia, y esta novia como tal, pues eh, de vez en cuando, mmm, digamos que le echaba el ojo a personas un poquito más eh, grandecitas eh, de los eh, cursos superiores, y este cabrón en una ocasión fue y le rompió su madre a un chamaco que estaba platicando con esta chica. Dice, pese a que el otro güey era más grande, sí si le rompió su madre. La cosa es de que, pues, que me lo corren de, de la escuela. Y una vez que me lo corrieron de la escuela, pues, su mamá se enojó mucho y me dijeron, precisamente, que si había la posibilidad de quedarse a dormir aquí. Yo le dije... Pues en lo que más o menos se compone todo esto. Yo te doy chance. Si quieres, mira, no tenemos un lugarcito para poderse dormir más que el taller. Y yo prefiero que no te quedes ahí en, en los cartones. Sino que te quedes en, en otros sitios. Eh, pues un poquito más cómodos. Como a, a, haciéndole que él solito me dijera. Oiga, puedo quedarme dentro de uno de los carros. Y hasta que sí le dije. ¿Sabes qué? Güey, quédate de... Dentro del pinche carro. Dice, este cabrón, dice, buscó de los carros que estaban para allá, pero el que no tenía tanta bronca y todavía tenía el, el asiento de atrás, era precisamente el suru. Y este, este carnalito, dice, ¿sabes qué? Ya voy a dormir, ya eran como las once y algo. Y le dijimos, ¿sabes qué, carnalito? Ya, vete a dormir, güey. Dice, este güey se va a dormir. Y dice, se metió al suru, lo cerró. Dice, le prestamos una, una almohada. Dice, bueno, ni no siquiera una almohada, güey. Era un pedazo de este... De... El, uno de los... Este, ¿Cómo se llama? Sillones que teníamos por ahí, güey. Si lo dimos, órale, güey. Eh, para que lo, lo tengas de almohada. Le prestamos una cobija y, y ahí se quedó. Nosotros bien tranquilos y pensando que, pues, tal vez... Solamente tal vez con ese güey ahí tendríamos un pequeño velador. Dice, pues a fin de cuentas le estábamos dando techo, entre comillas. Y le estábamos dando comida. La cosa es de que estábamos bien tranquilos durmiendo y por ahí de las 3 de la mañana escuchamos que ese cabrón grita. Dice, pero no, Quedito, no, no, no, gritar así tranquilito, sino el cabrón gritó, te mamaste. Empezó a gritar y pues obviamente la primera que saltó fue mi, mi, mi esposa, güey. Mi esposa salta y me empieza a decir, este... Que fuera a verlo, así, no mames, pinche Pancho, ya pásale, güey, chécale a ese cabrón, cómo, qué, qué, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué, qué chingados? Güey. Igual ahí alguien se metió, dice, ya sabes cómo se ponen, güey. Dice, pues básicamente me empujó para que yo me, me asomara a ver todo esto y veo al chamaco eh, afuera del carro y el güey asomándose al carro. Y es un, pues, ¿qué pedo? Y ya bajo y le digo, ¿qué pasó, pinche Romu? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pedo con esto? ¿Por, ¿Por qué empezaste a gritar o qué pedo? Dice... Se lo juro, jefe. Se lo juro, patrón. No es, no es mamada. Pero me movieron el carro. Luego, ¿Cómo que te van a mover el carro, güey? Igual nada más te moviste tantito, sintió todo eso. Además, esto es Oaxaca, güey. Tiembla cada rato y si vale sientes necesito? que se mueve. Y yo le dije, nada, pues, cabuleándolo, ¿no? Para que tranquilizarlo un poquito, tranquilizarlo, este... Eh, bajarle como el miedo porque de verdad se veía con miedo el chamaco le digo pues no mames y además mira no necesitas mucha fuerza para mover esto también está chamaco que la, la, la. empezamos a decir todo eso le... aparte si ¿sí era manual sí, se mueve lo, más, más, más, es, más es, es carro. entonces le digo métete al momento que le digo métete abro la puerta y nada más dice ni siquiera había puesto la pinche rodilla bien para poder aventarse al, al asiento atrás cuando los dos nos mueven el carro. Dice, de esas veces que tú agarras, estás por fuera y con las dos manos lo empujas hacia el frente y hacia atrás. Y lo empezó a mover. Y se empezó a mover Como el jaloneo, pinche carro. ¿sí? Ajá, un pinche jaloneo. Y así de, ay, güey. Le dije, no mames. Y ese cabrón, dice, se salió en chingas. Y yo, no mames. Esto, ¿qué pedo? Y así de, ah. ¿Y esto cómo lo explica? No? Ajá, y esto. Y le digo, ay, cabrón, pues. Dice, ¿sabes quién gritó? Mi vieja, güey, nos estaba viendo desde arriba y empezó a gritar y, y se sacó de pedo, se metió. Sí. Yo le digo, ¿sabes qué? Mira, vente, quédate aquí, ¿no? Eh, en donde está la, tenemos la cocina. Le digo, vente, quédate aquí en la cocina, ¿no? Dice, la casita no es muy grande, güey. Le dijimos, ¿sabes qué? Quédate en la cocina. La neta, no, no queremos saber qué pedo con esto. No queremos saber qué, qué ondita con, con todo esto. Y este, pues vamos a ver qué pedo mañana. Dice, pues ya se acomodé ese güey, y, y a cada rato me preguntaba, ¿qué cree qué, que qué, qué, qué fue? ¿qué cree que hizo esto? Y yo le digo, no, no, no, no te metas en pedos, no te hagas iris, güey, ya. De, de, ¿No te hagas iris? Sí, sí no, deja, deja que eso ¿Qué pase. Es eso? No te hagas ideas. No, no te hagas ideas, este, deja que eso pase. Dice, yo me fui a recostar, evidentemente me estaba cagando mi señora, o sea, dice, no, pendejo. ¿Qué no, no, no, no, no, no, o sea, viste pendejo? Pendejándome porque el sur se movió, ¿no? Y así, pues... ¿Y <risa> ¿Sí, ahora qué hice? Ajá, ¿y ¿no? ahora yo qué hice, no? Y dice, pues ya, medio, estábamos conciliando el sueño. Estoy acuerdan la madrugada, cabrón. Y de repente... Te juro. Pero de verdad, te juro, cabrón. Que... No sé si fue tanta la pinche curiosidad del chamaco, pero te juro que no escuché en el momento en el cual el cabrón se bajó. ¿Del carro? Ajá, ah, no, de, de la casita donde estaban. Ah, o sea, lo metió a su casa. Ajá, entonces sí, no las vas a dormir acá, güey, súbete ahí con nosotros. Este, dice, ese cabrón se bajó. Uh -huh. Dice, ¿y sabes cómo lo escuché? Dice, porque en la parte de abajo de donde está la, dice, porque hay una cortina. Dice, en esa cortina se escuchó como, como lo abrió pues, Y pues dice, escuché y me fui a asomar la ventana Abro tantito la ventana y me doy cuenta que ese pendejo está abajo Y ahí voy otra vez A ver si, a ver este pendejo que vio, que chingos Al menos no estaba gritando Dice, me bajé Me bajé para este... Para checar cómo estaba todo esto ¿Y que le digo? A ver A ver, pinche romu ¿qué pedo, güey? ¿Qué, ¿Qué viste o okay? qué? Dice yo de verdad quería dormir, yo de verdad estaba así, estaba pegando el ojo, pero me, me, me, como que me entró esa esa ansiedad, eh, me entró como esa esas ganas de querer ver que había, y se me asomé a la ventana y, y se lo juro que, que vi un señor ahí, vi un señor en el volante. Y ese... ¿Qué es lo que hace un taxista? Se dos como la vida. La este... No. Dice, vi, vi un señor allá. Ay, le, Dios. ¿Por y, qué? <risa> ¿Por qué me vas a decir estupideces eh? todo suéltate. Es el... Dice, al momento que me dice, bueno, es que vi a un señor acá que estaba... Y así como que, mira, güey, no hay nadie. No hay nadie. Para de mamar. Ya vete a dormir. Ya, ya, ya. Mucho, mucho desmadre con esta, este, con este pinche suru, güey. Es más, voy a echarlo para atrás ahí para, este, ponerla en un pinche lado donde no, no se vea. Dice que se subió. Dice, yo lo, lo, lo encendí, encendí el pinche suru. Dice, y te juro. Se te durmía la pata. <risas> se te pierna. ¿sí? Eh... No, ese no era el Zuru. Eh, no, no, no tenemos efectos de sonido todavía. No, eh, se me fue el pedo. Ya, eh, dice, yo encendí esa madre y dice le iba a echar un pinche reversazo. Dice, agarro la, el volante y, pues, para acomodarlo bien y le quiero dar hacia el sentido para poder eh, este, jalarme hacia la derecha y el pinche volante se movió hacia el lado contrario. ¿Qué tal dice, si el Zuru era como tipo Herbie? El copido motorizado? Sí. Mm, uh, o sea, yo lo pensaría ahí. A, a, hasta donde vamos, yo lo pensaría. Pero, pero todavía continúa esta, esta chingadera. No. La, la cosa es de que dice, güey, yo sentí que el pinche volantazo se dio para el otro lado y no, no querito, güey. Y se dio fuerte, como si un cabrón estuviera ahí jalándolo. Dice, la pinche dirección no tenía ningún problema. No tenía ningún problema. De hecho, lo fuimos a calar para que escuchar los sonidos que me decía que tenía una bronca desde tiempo y mamada y media. Este dice, pero neta, yo lo manejé, cabrón. Y no tenía broncas de todo. Eso, y no es para que se anduviera dando de vueltas así. Bueno, la cosa es de que le empiezo a dar más duro y esa madre se atrancó, cabrón. Dice, se, se puso súper duro. Y dice, Yo no pude darle de vuelta al pinche volante. Y de repente pensé, igual, y las llantas están trabadas, todo eso, y que le digo al, al, al chamaco, oye, güey, chécate las llantas a ver si no, no le pusieron algo y que trabar la pinche llanta para que no diera vuelta el volante. Dice, el chamaco se, se echa para abajo, en, en la, este, al piso para asomarse. Dice, por acá se estaba aventando y por acá empieza a gritar ese hijo de la chingada. si <risa> sí, no, dice, no mames, empezó a gritar bien recio y se metió, o sea, salió corriendo y se metió a la pinche cortina. Y es un güey que... Y nada más vi que empezó a decir algo, pero pues no mames, estaba yo a una distancia pues considerable. No le escuchaba lo que estaba gritando ese pendejo y nada más me estaba señalando. Y ahí es cuando pues ya la apago esa madre. Le digo, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Dice, si yo apagué el, el carro y me asomé y le pregunto. Abrí la puerta y le pregunto, ¿qué tienes tú, pendejo? Y me dice, abajo del carro. Abajo, abajo, abajo del carro. Y es una, ay, cabrón, a ver, ¿qué pedo? Dice, me, me pongo más o menos a la altura de todo eso. Veo las llantas y en medio de las llantas, más o menos a, a la altura donde está este el conductor, en, en ese este, espacio, se veía un, un, una bola negra, más o menos. Dice: Yo, con la poca luz que estaba, pues obviamente las luces del taller estaban apagadas, y todo eso. Yo vi que estaba ahí una, una chingadera, como una bolsa negra. Eh, yo pensé que era una bolsa de basura, dice la, la neta. Y yo le dije, ¿qué tienes, pendejo? Pues es una pinche bolsa, baboso. Igual esa, por esa pendejada no, este, no da la, la vuelta el pinche volante. Dice, ay, yo ahí voy de pendejo a agarrar esa, esa como bolsa que estaba ahí, la agarro y siento algo. Y era una textura como si yo hubiera agarrado piel, pero fría. Agarro esa parte y la, la prendo, dice, de donde lo, lo, lo agarré. Yo pensé de verdad que era una pinche bolsa. Lo prendo como tal y escucho que alguien me dice y siento el movimiento debajo del puto carro que me dice, déjame. No me toques, perra. No, espérate. Dice ese cabrón que... Dice, cabrón, abajo había una cabeza. Dice, y no es de que hay la mamada de que yo la vi No, huevos, cabrón, yo agarré esa puta cabeza. Y era, eh, no tenía la pinche forma como tal de una cabeza, pero al momento yo de, de, de agarrarle estaba frío. Era como si le agarraras la, la mejilla a alguien. Y cuando dijo, eh, déjame suéltame, dice, no me acuerdo, me trabé bien, cabrón. Dice, eh, es como si tú, dice, tú agarra tu mano y, y tócate la mejilla y, y di suéltame. Y vas a, vas a sentir ese movimiento de las, de las eh, mandíbulas. Dice, así lo sentí, cabrón. Y no es pedo, yo me fui hecho la madre de ahí, güey. Nos subimos en chinga. Nos subimos en putiza. <ríe> y lo primero que me encuentro al, al llegar allá, es a mi señora así de, ¿hora qué? Yo le digo, no, no mames, nos acaban de espantar a los dos. Y dice, ¿qué te van a andar espantando, pendejo? Y así de huevos la... la, la, la. Pues dice, entonces salga usted, señora, no chingue, a ver si hay muchos pinches huevos. Así le dije, dice así le dije, ah, pues, si no me crees, a ver, salte tú. Dice, de tan emputada estaba mi vieja, dice, porque cuando la despiertas, o sea, a mi vieja le gusta dormir, dice, a mi vieja le gusta dormir un chingo. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? <ríe> dice, si la despiertan se emputa. De mí no vas a estar hablando, <ríe> Aparte, dice, si sí, este, si la despiertan se emputa, pero... Estaba tan emputada que. Y yo también estaba bien secado, pero que le decía: Pues a ver, asómate tú, a ver, a ver qué ves. Dice, mi vieja, nada más por chingar la madre, se asomó. De verdad, por chingar la madre se asomó. Y al momento que se asoma, será muy, muy, muy chingaquedita, güey, pero no es pendeja. Porque no se bajó, nada más se asomó ahí de sí, por, no vas por la ventana. Estar hablando. <ríe> Dice, se asoma Y nada más Nosotros, pues, viéndonos así como Entre nosotros Se voltea, no dijo nada Pues yo creo que sí Es como una cabeza ¿verdad? No, no, te dice No dijo nada, güey, nada más cerró la cortina Se volteó, se fue a la cama Y se sentó Y empezó Se me hace que la cabeza le dijo Oli ¿Cómo estás, amiguita? Dice, no, espérate, dice, yo llego, dice, y, y me meto al cuarto, dice, ¿qué tienes tú, pendeja? Y, y ella, pues, y ya que me acerco, y Padre Nuestro que estás en el cielo, <risa> dice, güey, se, pues, se empezó a echar un rosario, no mames. Pues es que, ¿qué y, puedes hacer en esas, en esas situaciones? No, le, le pregunté, ¿qué viste? Ajá. Vice, así, dijo. Yo no sé bien qué es lo que vi porque todo estaba oscuro, pero vi una bola como una pelota que se estaba mueve y mueve y mueve y mueve. ¿Sabes cómo me lo imaginé? Como las cabezas que salen en el viaje de Chihiro. Ándale, justamente. Que se van rodando así. Ándale, la, las cabezas que salen con Yubaba. Yubaba. Ándale. Ajá. Dice que vio algo así la, la señora y empezó a... Bueno, la, su señora, saludos, señora. Se, se empezó a echar un, un rosario. Dice, no mames, yo, la neta, me dio un chingo de pánico y todo eso. Eh, dice... Eh, yo que yo estuviera cerrado todo no, bien, me hubiera ido a la chingada. Aquí abajito, dice, en, en el pinche taller, tengo unos, unos cigarros. Dice, bajé por unos cigarros para ofrecerle a mi señora. Dice, también fuma. Cuando voy subiendo la señora y, y mi chalán estaban rezando. Wey. Dice, bueno, no es para menos, ¿no? Y neta estaba tan culeado que hasta yo recé, güey. No, no es por mamada, pero la neta es que yo recé, nos no chingamos un rosario completo. Y dice ella, dice, no no sé qué tan común sea en otros sitios, pero eh, tenía unas garrafitas de agua bendita. Las echó afuera del, del, de, bueno, de donde nosotros nos, nos metemos, ¿no? Para lo que viene siendo la división de la casa. Y, en y, la entrada nada más. Y me la sentenció mi, mi mujer así de ese pinche carro se lo van a llevar mañana, ¿eh, cabrón? No sé cómo le vas a hacer o qué le vas a decir a tu pinche este cliente. O sea, pero sea, y eh, siguen el, y sigue eh, esa chingadera ahí, Ese ¿no? pinche carro se va a la chingada. No, no, no, yo no quiero esa pendejada acá, ¿eh? Yo no quiero mamadas aquí. Ese pinche carro se me va a la chingada. Me, me vale madre si ya te haya dado adelante el cliente. La chingada, se va. Y yo también pensando, puta, pues, ¿cómo le vamos a hacer es la chingada? Bueno, dice, eran como las cinco, más o menos, 5 de la mañana y pues ya recostados dice el chamaco quiso quedarse ahí abajo no en, en la, a los pies de la cama pues también le dio culo al güey dice ya estábamos señora puedo hacer la de su tapete <risa> no espérate dice que estábamos empezando a conciliar el sueño dice y yo dije no pues no nos vamos a dormir y si me quedo despierto ¿no? la cosa es de que abro los ojos y yo me di cuenta que seguía dormido estaba consciente de todo esto. Cuando sabes que estás en un sueño? Ajá, sabes que estás en un sueño, pero estaba consciente, y después los volví a cerrar. O sea, entré como en un espacio donde yo sabía que estaba totalmente dormido, me vi en, en, en mi cuarto dormido, pero yo estaba consciente de ese sueño. Y después dice, cierra los ojos. Y ya al momento de abrirlos, ya se veía la luz de día, ya todo bien chingón. Y pues... Lo primero que me dijo, mi señor es a ver, tú, que nos andas espantando, pendejo, que nos desvelaste, vete por, por el desayuno. Y, ay, me, pues al morrito. Me, no, no, no, a, a mí. El pinche morrito, pues ella no puede decirle nada. ¿verdad? Bueno, sí puede, pero pues, le va vale la madre, ¿no? Dice, pues me mandó por este por unos pinches tamales. Hay una pinche tamalera que se pone aquí cerca. Dice que me que me dice, dice ahí ay, ay, me ves de pendejo bajando, yo bien culiado, güey. O sea, nada más vi el pinche suro ahí. Y yo así de no mames, no mames, no mames, no mames a la chingada. Dice, pasé y, y neta me ganó más la curiosidad y que me asomo debajo del pinche sur. A ver si había una chingada. No había nada. Dice, dije, no, pues pinche luz de día la chingada. Pues me voy, compré esa chingada. La, la luz del sol poderosa. Sí, poderosa, la pinche poderosa luz del sol. Entonces, ya que, que vengo de regreso, ya está fanbarroneando así como, nah, ahorita le habla a este güey para que se lo lleve. O sea, dice, neta que hay, hay un güey que me cae en la punta de, la, de esa es otro pinche mecánico por acá y me cae de la chingada. Y dije, si se lo mando a ese güey, le digo que yo no puedo hacerlo porque se me contó la chamba y se lo mando al otro cabrón. Sí, güey, ahorita, ahorita nos desquitamos con eso. Dice, ya iba bien chingón en en este en toda esa madre. Y voy pasando a un lado y pinche Suru se vuelve a mover. ¿Qué dónde me vas a mandar? Dije, no mames, Dice, te juro, cabrón, que me sacó un pedo Amigos, ese pinche Suru, güey. Recuerden, los fantasmas no tienen horarios de descanso, esos güeyes trabajan 24-7, de lunes a sábado, digo, de lunes a domingo, y, o sea, no tienen horario bueno, de descanso, amigos, sí. o sea, eso que les quede bien en, el, bien, bien en la cabeza, porque luego dicen, no, es que en la noche, a las 3 de la mañana, no, no, no, esos cabrones no, no descansan, hasta en la pinche mañana te están chingando la madre. Sí, dice, güey. Ah, recordando los momentos en la casa de mis papás. Salud. Ese, ese cabrón, dice, al momento de que pasa todo eso, pues no mames, yo me culeo, güey. De tan culeado se me cayeron los pinches tamales. la lo con tamales. Mi, mi esposa vio oh, cómo se movió el, el pinche suro, el chamaco también. El chamaco dijo, ¿sabes qué? Voy a ver hacerle la robona a mi jefa para que, este, pues para irme. No, no, no quiero volver a quedarme una noche más acá, jefe. No, pues yo ya me voy. Dice, ese güey se fue. Yo llego. Y lo primero que hace mi esposa es eh, cagarme. Así como que no mames, mira esa chingadera, todavía esta calle es así, pues no mames, todavía no abrimos. Sí de, y esa mamada que hace aquí, si te dije que Ajá, así. Todavía no abrimos, en dame, la chance, ya dame chance de desayunar. Chingada. Y después me cago porque se cayeron los tamales, ¿no? Dice bueno, el, el, el asunto de, de todo eso es de que mmm, yo le hablo, al, bueno, ya comimos, cenamos al, al, abrimos el taller y empezaron a llegar clientes porque constantemente me traen trabajitos para que yo los haga. Tengo un, una chingadera con la cual hacer inyectores y me llegan de otros talleres no para hacer ahí la chamba. Dice, eh, pues llegaron otros cabrones y yo me puse a buscar, ¿no?, dónde está el pinche teléfono del, del cliente que me había dejado esta madre y para hacer cuentas, ¿no?, si es que iba a perder lana, ¿no? todo eso. Pero la verdad, había pasado una muy mala noche con esto. Entonces estaba checando y de repente este, vi que llegaron dos cabrones con unos inyectores y les dije, aguantenme tantito, ¿no? Y estaba buscando y encontró el pinche número, eh, le marco. No contesta, le vuelvo a marcar, no contesta, pero en esta vez me, me mandó a buzón, ¿no? Marca dos veces, me mandó a buzón. Y recién no ni estaba terminando de escuchar que me había mandado a buzón, cuando nada más escucho que suena, ¡ay, cabrón! Y así, ¿de qué? Que me salgo. Y encuentro a mis dos clientes que estaban ahí, me los encuentro alejaditos del suro. La cosa es que cuando llegaron esos güeyes se recargaron en el sur Y los empujaron. Y los empujó. Le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No mames, chécale qué tiene tu, tu, tu pinche nave, güey. Sentimos que nos empujó, todo eso. ¿Qué una pinche broma de tu chalán o qué? Dice, no, ahorita el pinche chalán no. llega hasta la tarde, güey. Dice, no, pero esa madre se empezó a mover y que la chingada Pues se quedaron viendo el pinche sur y fue así como que... Y... ¿Qué más hizo? Luego... Pues la neta vimos una cabeza abajo. ¿Neta? Sí. Se asoman los dos. Dicen, no hay, no hay nada abajo. Dicen, pues no, pendejo, la vimos anoche. Mm. Desde ya me dieron sus, sus inyectores, todo eso. Me dijeron, no, te los puedo chingar ahorita. Le digo, ah, sí, sí me los chingo ahorita. Dice, empecé a hacerlos y esos güeyes se quedaron ahí. Se empezaron a platicar. Empezaron a platicar de historias de terror, precisamente también. Y lo que estaban ahí platicando, lo que estaban ahí echando desmadrito. Eh, nada más escucho uno de ellos que me dice, oye, este... Ven. Luego, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó? Dice, no es por mamar, güey, pero... En parte del... De donde está aquí abajito de la llanta. Bueno, en la llanta. En donde se une. No sé si atopellaron un perro, güey. Pero hay pelo. No. Y es un... No mames, a ver. Dice, me asomo, güey. Tenemos una, una camita, ¿no? para eh, Que tiene roditas para empujarse. Porque ese güey nada más se asomó. Y agarro una lámpara, empiezo a, a checarle. Y... Sí de donde está el tambor, ahí tenía, donde está el parte del, del, del eje, dice ahí, ahí había un pedazo, neta, no sé si de cabello, qué pedo. Y fue una parte así de puta, me, me, me culié, güey, porque pues no mames, por una parte son y si este pendejo atropelló a alguien, y si a este taxi le perteneció a algún taxista cabrón y, y nada más me lo trajeron para... Pasarlo, ¿no? Para rasparle todo este Pedo y ya que se fuera a otras Madres, y si esto y aquello Y es un Puta, ¿qué hago? Llamo a la policía Ya, dice pues Mira, voy a echárselo el otro Compa, yo no quiero saber de esto Y tampoco quiero tener problemas con el cliente, ¿no? Dice, eh, vuelvo a marcar Por el celular, dice no me, no me vuelvo a contestar Que llamo desde mi casa Dice, llamo desde mi casa y me contesta. Le, digo, "Hola, ¿qué tal? No, es de aquí, te está hablando, ¿no? El, el mecánico que, ¿sabes qué? Tengo muchos problemas con eso, con eso que este, la neta no creo que, que te lo tenga a tiempo, pero te puedo recomendar a otros güeyes para la la la la la. Dice, "¿Le hiciste algo al carro?" Le digo, "No, ni siquiera lo, lo he visto, no, ni siquiera lo he revisado, nada de eso." Dice, "Este Híjole, es que sí me urge. Le digo, no, pero no, no podrá ser, te lo te puedo recomendar 20 güeyes, ¿no? Y no no te preocupes, yo te devuelvo tu lana. Este, que me dejaste por el carro, una disculpa, ¿no? es el, el, el güey así de. Pues mira, ¿cuánto por desarmarlo? No lo compongas, nada más desármalo. Entonces sí hizo algo muy cabrón. Y dice, no güey, de verdad no tengo tiempo para desarmarlo. Es, un, es una chinga, ¿no? Pero, este, pues no quiero tenerlo acá. Y de repente que, que me suelta el desmadre de, bueno, pues, ¿cuánto por dejarme desarmarlo ahí en tu taller? Yo mando gente, pero que lo desarmen ahí en tu taller. Dice ella, me dio me dio cosa. Ya, ya me, me, me dio, pues ya, ya. Después de todo eso ya me dio como eh, repeluz. Salud. Lo siento. Salud. Me dio ese pinche repelús y dije, no, ¿sabes qué? A la chingada, yo no voy a andar con esas mamadas. Que le marco un compa, dice, porque trabajamos a veces para la policía. Que le marco, oye, fíjate que me pasó así, así, esa, esa, y pues deja tú que yo vi cosas, güey. Deja tú que esto. Encontré un pedazo de, de pelo. Un chingo de pelo. Y dice, no, neta, dice, sí, sí. Bueno, si no, vamos a darnos una vueltita, a ver qué, qué pedo. Dice eh, que ya llega, y empiezan a checar, así como que, a ver, vamos a ver qué, qué pedo con esto. Dice, sí, el, el policía llega, se mete debajo, y empieza a alumbrar y todo eso, y dice, híjole, sí. Es cuero caballudo, güey. Mm, y eso, este, pues, pásanos el número de tu cliente, güey. Vamos a a checar cómo es que esto pasó, cómo es que esto, aquello. Dice, pero no sería más pedo porque si el dueño del, del taxi sabe que este güey chito y lo entregan a la policía. Pero pues y... El güey ya no quería todo eso y no quería tener problemas con su señora. Lo más importante. Sí, lo más importante, le dio culo tener problemas con su señora. Entonces, eh, dice le, le digo a este güey, ¿sabes qué? ¿Te lo vas a llevar o qué? No, güey, tiene que quedarse acá. Dice, no mames, ¿cómo se va a quedar acá, güey? Dice, no, pues tiene que quedarse hasta acá hasta que hagamos esto. Me empezó a explicar su pinche procedimiento. E dice, mi señora, dice eso, y a la, a la hora de la comida le, le digo, mi señora, oye, este, pues que se va a tener que quedar acá. Dice, estás pendejo, güey, me voy con mi mamá. Dice, Yo también haría lo mismo. A la chingada, me voy con mi mamá y tú quédate con tu chingadera. Dice, no es mamada, agarró sus cosas, se fue con su mamá. A veces hace eso. y Dice, pues, dije, ah, bueno, un problema menos, ¿no? Pero, pues la neta no quiero quedarme aquí. En eso ya llega el chamaco, dice, ya era la tardecita ya llega el chamaco. Yo, oiga, no, no, disculpe por lo que pasó y todo eso. Ve el sur y dije, ay no mames, no se la ha llevado. Le digo, no, güey, ahí está. Ay, Por si quieres dormirte ahí, ahí <risa> quédate, güey. Dice, no, no, yo ya no voy a quedarme ahí con ustedes. este. Ay, nos vemos mañana. Digo. Sí, no, este, pero ¿en qué le ayudo? Ah, pues le digo, ah, pues hazte otras cosas. Dice el pinche chamaco, estuvo muy nervioso, estuvo cagándola cada rato. Le dije, ¿sabes qué? Este, le estás cagándola mucho, güey. Si quieres, llégale. Llegale a este... Ay, nos vemos ya cuando no esté esa chingadera. Dice, ¿de veras? Sí, tómate el pinche día, ya llega la chingada su madre. Dice, ese güey se fue. Dice, pero antes de irse, se puso a, a ver, ¿no? A ver qué había en el, en el, en el sur. Y... Dice, antes de que se fuera, se este... Se le quedó viendo a una parte que no habíamos revisado, que era la cajuela. Uh oh oh y yo así de, oye, si nunca le revisamos la pinche cajuela. Ah, dice, y si lo abro, y si no, que voy en chinga, que le meto la pinche llave y que le abro la cajuela. No salió ni madres. No había razón de, pues, de No había nada, güey. ¿eh? Dice, pero lo que yo pensé que no había nada. Era que me di cuenta de que la llanta donde estaba esa cosa que tenía pelo. El rey era negro. O sea, era la de refacción. Era la de refacción. Dice, veo la otra. Y la otra pinche llanta. Este, olía bien culero. O sea, estaba limpia. Y se notaba que la habían lavado, pero olía bien culero. A perrito muerto. Dije, no, no mames. No, no, no. no Dice, yo le hablo al, al tira. ¿Sabes qué? Eh, en la parte de atrás, la llanta de, de, donde va la de refacción, está la otra llanta. Está oliendo bien culero, güey. Yo no quiero saber qué pedo con todo esto. Intentaron marcar a, con el, el dueño. Dice, el dueño nunca apareció. ¿No se fue? Nunca apareció. La tira eh, confiscó el carro, se lo llevaron. Eh, de por sí, el carro eh, era de un... Aparentemente... Por el número que, de, de este, que viene en el carro, el que lo identifica. por no, no traía más este, papeles ni nada de eso. Dice le pertenecía a un, un servicio de taxis. El dueño original de esa unidad eh, se lo robaron. O sea, ese taxi era de robado. por sí... Bueno, ese ese seguro de por sí era robado. Y después al parecer anduvo ruleteándole eh, como un taxi pirata. ¿Qué desmadre hizo? No tenemos la más mínima idea. Pero... Dice, lo que sí se sabe es de que al parecer atropelló a alguien. Porque ese fue el último parte que me, que me dieron como al tenerlo todavía ahí. Después se fue, se, se llevaron la unidad, bueno, se llevaron el, el, el sur y yo tranquilo, ¿no? Ya las cosas volvieron a la normalidad, mi esposa llegó, chingaba la madre, pero por otras cosas. Dice, ahí estábamos todo bien, todo tranquilo. Dice, y en una ocasión volvió el policía de nuevo. Y le dije, oye, oye, güey. ¿Qué pasó con el pinche suru que teníamos aquí? Dice ¿Cuál pendejo? Dice el pinche suru que... De... Ah, ya, ya, ya, ya, ya me acordé, güey No mames, güey Está bien culero eso güey. ¿O por qué? Pff, esa mamada la andaban utilizando Para, vetos a saber qué madres Yo creo, dice al, al Chile Yo creo que esta madre la andaban utilizando Para andar transportando cadáveres ¿O por qué? Dice, en la pinche cajuela lo que olía mal no era la llanta La llanta de por sí estaba ponchada Llevaba un rato que tenía este la llanta de refacción. Pero lo que olía bien culero era sangre que estaba acumulada en algunos sitios. ¡Niami! Dice, empezamos a hacer algunos, algunas investigaciones y resulta que no era de una sola persona. Eran de más. Digo, no mames, ¿neta? Dice, sí, güey. ¿Y qué pasó? Dice, pues la neta. Era vimos... satánico. Nah, espérate, dice, vimos una cabeza abajo del, del suru, güey. No mames, yo también la vi. ¿Y también viste lo que salía de la cajuela? ¿Lo qué? Dice, güey, estamos 24 horas al pendiente. Pues y esta madre se fue ahí al pinche corralón y la mamada, en lo que lo investigamos y todo eso. Güey, el dueño del corralón nos habló, güey. ¿Y qué pasó? Pues no mames, llegó y estaba bien privado el güey. ¿Por qué? Dice, nosotros llegamos y todo eso y el dueño del corralón nos dijo que estaba dándose sus rondas ahí en el en pinche encierro. Dice, y en el encierro vio. ...que una de las cabezas... ...o la cabeza esta que estaba debajo del... del ...suroeste... ...se movía... ...dice... ...y ese cabrón sí tenía lámpara... ...dice... ...al momento de que él se acerca... ...dice ve que está una chingadera ahí moviéndose a lo lejos... ...dice va y se acerca... ...y de repente él dice y jura que se abrió... ...la este... ...la cajuela... ...del sur... ...se abre... ...dice y él pues, va acercándose y al momento de que se asoma dice, él está totalmente seguro que según sus palabras, dice yo vi como, como un diablo dice, vi una cosa horrible, estaba dice, con una, una nariz muy larga dice, unos dientes bien culeros estaba lleno de, de, de pelo, excepto como en el pecho y parte de los brazos esa cosa estaba horrible y Dice, yo, yo lo alumbré y estaba jugando con este con cabezas. Dice, a, ahí atrás de la pinche cajuela, él, él, como si él hubiera abierto la pinche cajuela. Y él estaba ahí y me miró y se sonrió ese güey. Dice, y estaba jugando con las, este, con las cabezas. Dice, lo que más me dio cosa es de que una de las cabezas con las cuales estaba jugando, según lo que cuenta el señor, tenía... El cráneo totalmente partido. Y él estaba jugando. Metiendo los dedos entre el, el, el cerebro de esta persona. Y estaba jugando con eso. Okay. Dice. Eso lo vio. Este cabrón lo alumbró. Dice. Pasaron horas, güey. Del cabrón diciéndonos. qué era lo que el cabrón había visto. Horas. Dice. Le dijimos a las demás personas y todo eso, pues obviamente se burlaron de él. Se llevó a otro sitio y otra persona también lo vio. El destino del pinche Suru, ¿sepa qué fue? Pero lo mandaron a triturar. Lo llevaron a compactar y a chingar a su madre. Al menos eso fue lo que nos dijeron. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay una pequeña mafia que está ahí. La mafia de los Oaxaca. ¿Mafia de qué o okay? qué? Dice cabrón. La mafia de los cueritos sueltos. <ríe> no. Lo desarmaron. Desarmaron el pinche taxi. ¿Y las piezas? Las revendieron. Las revendieron. Dice, la neta no sé qué haya pasado con el pinche de Zuru. Pero hasta donde yo sé, dieron la orden de que se compactara ya la chingada. El suro sigue Al, cobrando vidas por el por partes de, extrañas de Oaxaca. La cosa, andale, la cosa dice que se lo llevaron y las estuvieron vendiendo en Yonkis, en un chingo de sitios. Y anduvieron vendiendo parte de esa madre. Yonkis sí. suena drogado en inglés. Uh, sí, pero no, así se le conoce a los desgüezadores. Dice, la neta, no sé... ¿No es yunque? ¿Eh? ¿No es yunque? No, eso es... ¿Con qué le pegas? Al metal, en un yunque. Normalmente era lo que utilizaba Bugs Bunny para... Sí, sí, sí, sí. O el Correcaminos. ¿Ya? Digo, no, el coyote bueno, sí, sí. Eh, O los animaniacs No, la, la cosa es de que Cuando me dicen, ah, pues es que la neta Está bien culero porque pues Después te, te andas pensando que son pues, los pinches Yonkies, nunca sabes eh, Los faros La defensa todo eso de, de qué carro o que con ese objeto Hayan matado a una persona, güey, la neta No sé qué pedo con todo eso y La neta me da culo, pero Pues aquí seguimos chambeándole Y la neta eso. Esa fue la, la historia más rara que, que nos ha pasado. ¿Por qué? Y así Güey, de... esto en algún momento tengo que contarlo a más personas. Dice tú, cuéntalo, güey. No tengo problema en ello. Nada más no digas que mi señora se pone... No, no digas mi nombre, que mi señora se me va a encabronar. Y a su señora le mandamos un tremendo saludo. A la señora que se amputa, a que la, es esposa del güey a, de a, a la señora que, Oaxaca. Que, ajá. Creo que sí dije saludos su nombre. madre, eh, Un saludo a ti, señora. Y esta fue la historia que me contaron en un taller mecánico con ese pinche Suru. ¿Cómo la ves? El Suru maldito. Tana, tana, tana, tana, tana. <risa> con sus partes reclama vidas. Saludos a Tania Tatus. ¿Y por qué le mandamos saludos a Tania Tatus? A, a, a mi Yoli de limón. Porque es una buena chamba totalmente. Ay. Amigos, si quieren hacerse un tatuaje, que sea se con por favor. Sí, un saludo. Vale la pena. <risa> a ver, ¿qué pasó? Ah, sí, saludos a Eric Dante, a Clara Ortega, a Dementia, a Germán Espino, y feliz cumpleaños a, espero que esto no sea un albur, eh, Mendrey Lanor, la es que suena como de la Lanor. <risa> perdón. ¿Qué? <risa> ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué pedo? Se llama Mendrey Lanor ¿Me bueno, el honor? Okay. Atari. Atari. atari. atari. Entonces, feliz este, cumpleaños, feliz Atari. Feliz cumpleaños que mañana va a ser su cumpleaños. Feliz no cumpleaños. Fel a ti. feliz no cumpleaños. <risa> <a ti. risa> Perdón amigos, ando de simple. Y sí. Qué triste historia. No, pues, pues son cosas que de vez en cuando pasan. digo De, de hecho, yo me acuerdo mucho, muchísimo a, este, a más personitas que trabajaban en, en pues, donde dejaban los pinches carros chocados. Y puta hay una cantidad enorme de, de cosas, de hecho, eh, me, esta historia de hecho la venía pensando de hace mucho que me la dijeron, de cuando fuimos uh, por donde están los desguazaderos que me dijiste, mira, mira, ahí venden cosas y todo esto. Amor, hemos pasado un chingo de veces por ahí, jamás te diste cuenta que había desguazaderos ¿es neta? Mm, no. <risa> o sea, hasta están apilados los carros así, uno tras otro, uno tras otro. No, nunca me había dado cuenta. Bueno, vimos una de esas años madre. han pasado y el hombre nunca supo por dónde vivía. Es neta, ¿no? Hay, unos, hay unas calles que ni siquiera me las sé. Pero, pues, este para todo lo demás hay Google Maps. No, eh, eh, el asunto ah, es... Ah, como... es Atani, perdón, bebé. O sea, no manches, o sea... ¿Atani? Atani. Atani. ¿A dónde, dónde dice? Aquí. Atani. Mendreilanor Atani el... Lione. Mendri... Mendrilainor. Mendreilanor. Mendreilanor. Atani. Mendreilanor. Es que sí, un sí, saludote! Sí, perdón. Saludos y feliz no cumpleaños. A no las doce. Sí, hasta no, no son las hasta 12. la medianoche. Un, un saludote y espero te la pases súper chido. Sí. Y dice Le Ortiz. El miércoles es mi cumpleaños. Feliz no cumpleaños también Leo? para ti. Y Dan ya puedes volver a contarla. Acabo de llegar. No bebé. Este. Ahí para la siguiente. Ah, no, después de que acabe pues puedes, ¿Puedes ponerle... volverle a poner. Ajá, sí, sí, sí. Play. Sí, sí, sí. Ah, hola Noé Espinosa. Dice que va llegando. Hola Noé, ¿qué tal? Un saludote. Y... Eh, ¿Qué dice? La autora intelectual del suro embrujado Chispitas. Chan, chan, chan. De hecho, nunca encontraron. ¿Quién, ¿Quién me habló fue? Alguien dice que te dejé hablar. ¿Hablo mucho? Perdón. No. ¿No? Eso sonó? Moraleja del Día, así compras un carro que no sea un zuro para no terminar comprando piezas y que sean del zuro maldito. El zuro maldito. El zuro de los... ¿Qué dije de los pellejos sueltos? Ay, no sé. El lunes ah. es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Daniel Mate. Feliz no cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, no a ti. Ahí dice, bebé, este, dice que cómo quitar los, los subtítulos. Te Ay, vas bien, a los dos, tres puntitos y dice, o dice o algo de subtítulos y le pones este, quitar o deshabilitar o algo así. Adriana Pe dice cumplir el 16 de septiembre, felicítame. Ah, te pidieron que lo felicitaras tú. Dice, bebé, claro, felicítame. Adriana. Adriana P, de hecho, no, no, estrellitas. Adriana, bebé, feliz, no, cumpleaños. Espero que haya sido un fabuloso cumpleaños y que te hayas divertido y hayas comido comido mucho pozole. Pozole, pozole, pozole. Estrella Arce de Vargas, saludos mi bebé preciosa A ver, también está Dianita Rex, también Yanita buena Rex. forma de, de estar haciendo minktober, saludos Danja. Un saludote Dianita, por cierto también feliz cum cumpleaños pasado, hace ¿Ah, sí? unos días fue el cumpleaños de Dianita Rex Feliz no cumpleaños Dianita Rex eh, no, no, no cumpleaños, por cierto, eh, ahor ahorita checando Yucatán, están más arriba que Querétaro ¿Eh? Pero, ¿Qué? Si, si pones a, a Yucatán más o menos a, en un mapa, te darás cuenta que Yucatán está más arriba que Querétaro. O sea, ellos no son sureños. Pero es, son de, sureños porque están de, en el sur del país. No, o sea, si lo pones ahí, ves que tiene como forma como de una pinche... Este, sí, pero Querétaro está ¿sabes? en medio del país. En medio, sí, por eso. Querétaro está en medio, pero Yucatán no es del sur. Técnicamente sí, es, estaría tantito arriba es del norte. Ahí ya come caca. Arriba del norte, y quien no le no, gusta que vea no. un mapa. Come <risas> caca. Dice, no, tía Clau, no dejes de hablar, gracias a ti no me ando surrando del miedo. Bueno, hey, Miguel, muchas gracias, mi bebé precioso, te mando saludotes y abrazotes. Así es, este capítulo se va a Spotify, Spotify. ¿Sí? dice Miriam Villegas, sí, dice Villegas, ¿verdad? Villegas Miguel, mi cumpleaños es el jueves, feliz no cumpleaños a ti, feliz no cumpleaños a ti, feliz no cumpleaños Miriam, feliz no cumpleaños a ti. Hasta el jueves. Y dice, eh, y si el suro lo hicieron carrito de niños y si es el rayo McQueen que usó la niña que le pegó al gato, esa niña debe de morir, amigos. Esto no suena a, a eh, con odio. No, no, no, no, no. Suena oh. a que su, su acción debe de tener una repercusión y eso es la muerte. Señor, YouTube, no me desmonetice esto. Ah, no, no, no, no, no. no, no, no, no. Dice Lisa Elizabeth, los extraño un chingo y dos montones. Muchas y nosotros gracias. a ti, bebé. Dice Emilio Santomé, me perdí todo. ¡Me lo comí todo! todo! Si tienen la oportunidad de ver un anime, se llama Ebichu, véanlo. Es para mayores de 18 años. Sí, está Ebichu. muy chido. Sí, Oruchuman sí. Ebichu. Sí, sí, sí. Dice, saludos a Mir Mirza Martínez, que el domingo a su cumpleaños. ¡Mirza! ¡Feliz mm. no cumpleaños a ti! ¡Feliz no cumpleaños a ti! ¡Feliz no cumpleaños! Eh, Mirza. Feliz no cumpleaños a ti. Oye, ese, ese es, el, es la transmisión de los feliz no cumpleaños. Sí, y a veces eso te pasa por no regresar tan rápido. Ya sé. Me felicito bebé Klaus, soy feliz. Oh, bebé Adriana. No, no este, no el, el pozole no es palabra clave. Porque alguien por ahí está diciendo que si una palabra misteriosa. No es eso. Y, y por cierto, es que más bien amo el pozole. Marisol Lara dice, ayer fue mi cumpleaños, saludos y yo tengo un zuru ¡No! ¡Rebeca! No, es cierto. Dale ¡Feliz bien, no cumpleaños, Marisol! Marisol también. deja voy al baño. Ok. Dale. Creo que nadie tenía que saber eso. ¿verdad? Sí. Es, es, pero bueno, pues, le eh, toca editar esta parte. Bueno, entonces, esa fue la historia de esta nochecita para todos ustedes. De verdad, les agradecemos mucho que hayan estado esperándonos. ¿Ya nos vamos? Sí. ¡Ay, no entonces, la plática, ¿no? Ok, voy a hacer paja tantito. Bueno, eh, queremos agradecerles a todos ustedes que hayan estado eh, junto con nosotros durante la primera temporadita. De hecho, la primera temporada terminó con la historia fantástica y fabulosa de No le limpies el sudor en cadáver, que tantas veces se ha esparcido por allá. Eh, Está bien eh, bonito que mucha gente nos haya estado siguiendo a través de Facebook, Twitter, Instagram, nos han preguntado muchas cosas que cuando regresamos y afortunadamente ya regresamos, vamos a tener transmisión los días viernes, eh, por ahí del 9, 9 y media de la noche, para que estén al pendiente, estén atentos, vamos a tratar de ser lo más eh, constantes posibles para poder traerles a todos ustedes algunas cuantas historias más de terror en esta segunda temporada de Memorias de Un Ahual. Eh, he de decirles también dentro de, aparte, otros, eh, ¿cómo decirlo?, otros eh, anuncios parroquiales. Um, no hemos estado tan eh, en redes sociales, no hemos estado tan todo eh, presente, se podría decir, porque hemos estado chambeando, hemos estado tratando de estabilizar algunos cuantos detallitos que por ahí habíamos tenido, desestresarme sobre todo, me dio un, un, un detallito de burnout, que es básicamente una fatiga de, de trabajo. Llega a un punto donde han visto el capítulo donde los padrinos mágicos donde andan exprimiendo a Cosmo para obtener limonada. Que la limonada le daba este, deseos a los demás. Llega un punto donde a Cosmo ya no se le puede exprimir más. Creo que sudor. Entonces así me sentía en muchos sentidos. Ya no se podía, no salía nada. Entonces llegaba a un punto donde ya es como un pues güey no, no, no, no me sale nada. No salían dibujos, no salían escritos, no salía todo eso. Y pues se siente culero, ¿no? Pues para un generador de contenido que de repente te trabes un poquito, es este donde te trabas y dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y ahora qué, qué aventarse? Y bueno, uno como creador de contenido es increíblemente autocrítico, ¿no? Al momento de que saca sus cosas y sobre todo para eh, todo eso que eh, la Tía Club a veces me ayuda con los mensajes, pero todas las demás redes sociales, todo todo eso, pues lo hago yo. Eh, me lo aviento yo, que andar posteando en Facebook, Twitter, Instagram, este, en las dos cuentas de Twitter, la normal y la puerca. Eh, que andar respondiendo mensajes en cada uno, que andar checando logística, que andar checando todo eso. Más aparte de crear contenido, más aparte de andar haciendo los eh, detallitos eh, de las historias. Andar escribiéndolas, andar recordándolas, andar eh, sacando dibujitos, andar contándoles anécdotas, hacerlas bien. Todo, todo, todo, todo ese desmadrito es pesado. Está eh, cabroncito y llegó un punto donde... Eh, se tuvo que hacer una pausa se lo recomendamos mucho de vez en cuando hay, hay que detenerse un ratito eh, hacer una pausa para poder mantenerse tranquilos, sabemos que en estas situaciones de pandemia, de verdad, a veces nos da en la madre en muchos sentidos, nos da en la madre bien cabrón, en que queremos ver a nuestros familiares, yo tengo año y medio, tal vez dos, no sé, como año y medio más o menos, de no haber visto a mis familiares, eh, de no salir a eventos, de verdad, extrañamos salir a eventos, vamos a ver si es que hay la posibilidad de ir a la Concomics en diciembre, Vamos a ver, no tenemos totalmente seguro, pero vamos a hacer lo posible para poder ya salir. Esperemos que ya estén vacunados, que ya tengan la segunda dosis. Sobre todo nosotros, ¿No? ¿verdad? <risa> sí, sobre todo nosotros. Eh, gracias, Estado de México. Eh, para poder eh, ya si salir... ¿Quién el Estado de México? Es culpa de Clani. Clani Pantla eh, para poder ya salir, convivir un ratito con ustedes, obviamente tomando las medidas de distancia, tomando las medidas pertinentes y echarles madre, porque la neta está bien culero estar encerrado en todo sentido pero pues así es, así es esto del abarrote, lo que se pierda en el chile se gana en el camote entonces, eh, algún detallito antes que cerramos transmisión día de todas maneras lo vas a editar oh sí, sí, sí este, ah sí eh, invitarlos a, a que sigan a nuestra amiga eh, Jazz de Reitol ah cierto este, ahorita tiene promociones bien chidas en su tienda para que aprovechen este, en comprar kigurumi, sudaderas eh, lo que sea eh, estaría súper increíble y de hecho tiene creo que los envíos gratis todavía entonces vayan a las páginas de Reitol está como en página web Reiton en Facebook, Facebook está en DF y en Instagram igual, como Raytol.df. .df. Sí, así Ratel es. DF, tienen unos kiburumis, tienen unas cositas super chingonas. Tienen eh, una de, tela espectacular, sí, tienen, una calidad maravillosa. Tienen unos trabajos muy, muy bonitos. Sí, y la neta es precio-calidad, amigos, neta. Lo, lo, lo sugiero yo, que soy su tía. Este, sí. este consejo eh, les doy porque su tía Claus hoy. Este no es un anuncio pagado, de no, verdad no, nos gusta no, un chingo nada. la chamba de, sí, de, de, de, sí, de Reitol. Sí. Reitol es. Reitol. Reitol. Ajá. Y saludos y a... Ayas. A, a, a, a, a, Ayas, mi bebé preciosa que apenas a, se fue de viaje. Se fue de viaje y no sabemos cómo, pero ella descubrió la fuente de la juventud. <risa> que me la pase. Sí, no, no, no. Es esa. Pronto, bien, pronto iré a esos lares en que ya empezaré a verme vieja. Pues mira. Viejita ella. Y, nadie eh, aquí comienzan a, a ponerse algunas cuantas canas, como una zorra plateada. <risa> una zorra plateada. Pues, Cálmate, si zorra 69. <risa> este, sí. Ok, y la segunda cosa es. Eh, no sé si el lunes o el domingo eh, vaya a abrir oficialmente mi bazarcito de segunda mano. Ah, Entonces, cierto, cierto, cierto. Este, cuéntales, cuéntales. Eh, bueno, amigos, he tenido varios episodios raros estos meses. Y me he decidido en sacar una en un bazarcito de segunda mano de ropa y bueno varias cosas que ya iré subiendo y este y los vengo a invitar cordialmente a que eh, en cuanto tenga la página y bueno la página ya está nada más es como que ponerla bonita y este todo. Terminar las partes gráficas. Oh, sí, oh sí. Y, este, y todo eso los invitaré desde mi Instagram. Espero que el tío Dan ya también les haga una invitación desde sus redes sociales. Si no van, me los chingo. Y este y pues ahí estaremos subiendo prendas muy bonitas y para todas las tallas. entonces No solamente prendas, o sí. Únicamente no, va, va a haber de todo, va a haber de, a de todo, chico. pero principalmente de... De vez de, en cuando algunas cuantas cositas de, frikis. Peluchitos, cosas frikis, este zapatos, ahora un, sí que lo un, que caiga. Un basarcito. Sí, un bazarcito muy chulo, muy bonito. Todo Ay, totalmente Dios. administrado por la tía Ñi. Oh, sí. Con harto amor. Pero dejen que dejen que se ponga este eh, chidillo todo eso, eh, que se ponga bonito, que se ponga guapucho, sí. para avisarles cómo va a estar. Sí. ¿Cuándo sería? O... El lunes o el domingo, no sé, muy bien. Yo creo que el lunes para iniciar. Chingón el, el día también para... Para poder hacer las demás Vendeme cosas tus juegos. ¿Qué, ¿Cuáles juegos? Free? No manches, no tengo ningún juego. Mande, ya llegaste todo, demasiado tarde. Ven, ven, ven, ven, ven, ven. Ven, ven, ven, ven. Pues sí, echado en la cama, pues quien te mueve, ¿verdad? Rabio, ya hacía falta que viniera a chingar la madre. Viene a saludarlo. Voy. No se le está pegando de manera fea. A él le gusta que le tamborileen así es raro pero bueno, en fin este, algún otro detallito los amo bebés los extrañaba son una fuente de luz preciosa que adoro y que amo los abrazo desde aquí y los extraño mucho y los mando besitos en sus tatemas esto eh, qué se vendrá chido el bazarcito andamos leyendo los mensajitos llego tarde a ese pludo <risa> <sigo>. tendrá objetos <risa> embrujados este no bebé bueno, ¿quién sabe? Si van Tal empujados, es, van con precio extra. Pueden ser. Pueden ser. <risa> Hay gentecita, por cierto, también eh, de las personitas a las cuales se les enviaron eh, cositas que para ser precisos son los... Este, gorritos, Los gorritos. Eh, los pedidos que se hicieron eh, antes de este, los anteriores. ¡Au! Los pedidos de agosto eh, siguen en producción, de hecho eh, siguen chameando en ellos, de, Tuvieron ahí unos detallitos, están un poquito retrasaditos, pero ahí van. Pero los que ya se enviaron desde hace un chingo, por favor, chequen muy bien sus números de guía. Porque ya han habido algunos que me han regresado. Y después preguntan así de, ah, oye, y mi paquete ya es un... Te mandamos un número de guía en el cual te puedes meter directamente a la página de correos de México para checar cuál es el estatus de tu envío. Oye, dice que ya va de regreso y eso... Eh, sí, porque debieron haberte dejado algunos, este, algunos papelitos y alguien dijo, no, pues es que me dejaron unos avisos <risa> Le dije, pues, esos son los papelitos eh, amigo, eh, esos son los papelitos que, que tienes que checar, ah, pero pues pensé, a ver si que, al igual que en la película Dodgeball, pensé que eran avisos, eran avisos <risa> exacto, sí, sí eran avisos eh, estén est est est est al pendiente de eso porque afortunadamente sí eh, nos han regresado algunos que los tenemos acá después nos ponemos de acuerdo con las personas para ver la manera de cómo enviárselos de nuevo pero eh, están al pendiente de ellos porque si sí, en muchas ocasiones es no eh, eh, eh, uno eh, prepara el paquetito todo precioso todo hermoso todo perfecto inmaculado para que lleguen a sus manitas y ustedes que no estén al pendiente de, de correos o estafeta, por donde lo hayan mandado o no hayan pedido su pedido. ¿vale? Ah, la ¿No mayoría sea? fueron de correos. Entonces, no sean mala onda. Si sí. ustedes no pueden andar checando su, su, su, su, su correo, pues díganle a alguien más que si está al pendiente del cartero o algo así. Y sean buena onda con los carteros cuando lleguen sus paquetes, amigos. Denle su alchesco, porque la neta se hacen rondas bien pinches largas y... Abajo de la luz del sol se nos chamuscan los jóvenes. Sí, sí, sí. Sí, pero estén al pendiente de las guías, porque ahí es donde normalmente hay el detallito de que como se les va la cucha al monte, escríbanlo en un este en un it y póngalo, lo chequen cada tres días, cada cinco días. Sí. Este, que a veces... Eh, pues por ejemplo, lo que me llegó hoy, decía que todavía no había llegado acá, o sea, desde inicios del mes uh -huh. me los mandaron y en el 14 se, se amenzó el sistema y, y ya, ya, es así como de, tu paquete no sé dónde quedó. Wey. Sí, no, porque sí, me, me dijeron uno así de, no, pues es que eh, me dice esto, dice una cosa rara el... el, el, eh, y el o sea, el, el envío. fue el 14, ya estamos a primero de octubre y hasta hoy. Llegaron mis paquetes. Tus paquetes. Amigos. No, pues Entonces, eh, no, no se desesperen, o sea, igual y sí, Correos no es como el más rápido de todos, o sea, sí es rápido, pero cuando son puentes, pues ya saben cómo es la gente con los puentes. Entonces, pues Sí, y a quien este hola, mi amorcito. Y a quien ya tenga su gorrito, eh, de verdad muchas gracias por haberlo adquirido, nos, nos ayuda mu mu muchísimo en, en este a nosotros a seguir creando cosas, a seguir manteniéndonos en, en este bonito bonito desmadre. ¿Hay, hay gente que pidió, repitió, pidió de nuevo otro gorrito. Ay, qué bonito, muchas gracias, bebés. No, Diosito que, me les multiplique sus moneditas. Como, como era nuestra primera vez enviando cosas más grandes que los llaveros, fue un desmadre <risa> hacer sí, todo eso. Pues, sí, no, eso estuvo bien intenso. Y... Pero fue divertido, fue divertido. El andar armando las cajitas y el papel y poniéndole los stickers. Todo fue súper divertido. Y bonito. Dice, hay gente que hasta guardó el papel en que venía envuelto y la etiqueta de sellado. Ya me decía, ya ves, yo te lo decía. Qué bonito. Y bueno, gentecita, ahora sí, es tiempo de que nosotros nos vayamos a... ¿Eso va a doler? ¡Au! ¡Au! sí me dolió eso. Es hora de que nosotros nos vayamos a terminar de hacer una chamba que tenemos ahí pendiente y terminar las cositas para el bazarcito del Tiañí. Eh, después les diremos qué onda para no arruinar no, no la sorpresa. Y nos andamos viendo el siguiente viernesito en otro capítulo más de Memorias de Unahual. Es hora de ir a dormir o seguir chambeando o lo que sea que vayan a andar haciendo. Ténganse mucho cuidadito con las tulpas, con los surus malditos. malditos y algún algún detallito. Más por ahí, antes chispita de irnos. Chispita existe, chispita es amor. Chispita existe, chispita es amor. Chispita, vive en sus corazones, tú, pibe, perdón perdóname. <risa> ya no habrá tulpas. Eh, sí, muy de vez en cuando. Pero pues eh, vamos de poco a poco. Porque también viene el linktober y ya me dijeron: ¿Qué pedo te vas a meter el güey, Y sí, aguanta, güey. ¿Qué pedo vas a ir algo? Dame Ajá, y así, que sí, Espérenme, sí, espérenme señor, espérenme, señor. Tú dibujas, ¿no? Sí. No mames, <risa> ¿Te deberías hacerlo, me, ¿no? Me acuerdo en algún momento que una. O fue en una convención, después de una convención. Eh, me habló una cosplayer. Qué raro. Que, que, que me dijo. Oye, ¿qué cabrón eres? ¿Por qué no has subido las fotos que nos este, tomó tu equipo? Y yo así de... Uh, creo que, equipo? Creo que te equivocaste, chica. Yo no soy cameco, o sea, no soy fotógrafo. Yo soy dibujante. Ah, bueno, eres dibujante, entonces dibujame. <risa> no, mames. De hecho, subí esa conversación, puta, pues, tiene un chingo de años. Y eso, nada, Oye, ¿eres dibujante? Ajá. ¿Y por qué no estás dibujando en las convenciones? Porque este prefiero darle atención a la gentecita que va con nosotros, a que nada más simplemente estar ahí dibujando, alzando la cabeza. Ah, sí, sí, muchas gracias de seguir dibujando. Prefiero llegar y, y, y decir pendejada y media y sacarles no una sorpresa. llamarte dibujante. Ah, no, sí. Oh, wow, Eres es, sí, ilustrador. Ah, sí. Es una manera Solo pomposa de decir que, que hago bonitos Sí, sí, sí. Bueno, ahora sí, vámonos. Nos andamos viendo, chicos. Muchas gracias. Esto fue Memorias de Nahual con la tía Clau, que sus redes sociales son... Claud Cherry Stars en Instagram y Stars Cherry en Twitter. En ver, Twitter. Ya me voy a poner al tanto con mi Twitter. De Twitter. De Twitter. A mí me encuentra como Luis Daniel Cabrera o como Danjael Arte en casi todas las pinches redes sociales, vamos a irlas actualizando de poco a poco porque pues es un chingo de chamba para una sola persona. Eh, nos pueden buscar como Memorias de un Nahual en Facebook, Twitter, Instagram y más. Eh, no, mentira, ¿cuál Facebook, Twitter, Instagram? No, Memorias de un Nahual en YouTube, en Spotify y nada más. Ah, no, en Apple, uh, en el iTunes, en el Apple Podcast. Ahí también andamos. Y bueno, chicos, es hora de descansar. Nosotros. Turpy babies, a no estarán. Tulip Babies, historias escucharán. Tulpi, tulpi, tulpi, tulpi Tulpi, baby Eso Y les dejamos con el temita Que nos hizo, nada más ni nada menos Que mi peloncito hermosa Germancito Espino, ah, sí, que sí, es sí. el tema De Memorias de Nahual, nosotros nos despedimos Cuídense, les mandamos un Abrazote mm. enorme y Pues ya saben, de la cola Nunca saben quién se la va a oler Nos andamos viendo chicos, un abrazote un personas. Yo, sé, yo sé, te soy un asco de persona pero es cierto <ríe> ah, Es desagradable Oh, yo lo sé Amigos, no me dan un caso Bueno, sí Sí, te la meto